¿Qué tal mis amados? Gracias, gracias por estar una vez más con nosotros en este su espacio. Pues que hemos dedicado para ustedes aquí a través del taller de superación personal y financiero con sus amigos Rafael y Elida Cavazos. Ok. ¿Qué tal? Y uh -huh. le damos la bienvenida a todos. Claro que sí. A todos. Damos una cordial bienvenida a, a todas y a todos. A todas y a todos. Así es, bienvenidos. Miren, hoy tenemos un tema por demás interesante y el tema de hoy va a ser Haciendo Cambios. Haciendo Cambios. Haciendo Cambios. ¿Por qué Haciendo Cambios? Porque Urge. <ríe> <ríe> urge. <ríe> okay. Creo que Urge, los, los, los correos nos lo están diciendo. Fíjate que sí, los correos nos lo dicen. Miren, yo estaba haciendo cuentas ahorita, antes de empezar aquí el programa, y no lo comenté con mi esposa, así que ella ahorita va a decir, wow. <risa> <risa> Imagínense, tenemos cuatro años haciendo videos. Sí. Más uh -huh. o menos, ¿verdad? Más o menos. Cuatro, cuatro, cuatro años y, y fracciones. Ok. En el, do, en el 2011. Uh -huh, 2011. Uh -huh. Ok. A fines del 2011. Pero el primer año pues fue tranquilo. Fue tranquilo. Así es. Eh, nadie nos conocía, nadie sabía de nada de nosotros. Los primeros pues, pasos. Los primeros, dimos los primeros pasos. Okay. Así es. El segundo año mejoró. Ahorita ya llevamos más de un millón cien mil reproducciones de, de los videos. Gracias a Dios. Aproximadamente Señor. 140 a 145 países, más o menos, Bendito donde han visto sea el Señor. Los, los videos. Así es, gracias a Dios. Bendito sea el Señor, claro que sí. Entonces, eh, como es un programa que ha sido de oración, de predicación y todo eso, usted no se imagina, mi amado, mi amada, uh -huh. que está viendo ya el video y espero que se quede hasta el final porque el final va a ser lo mejor. Así es Déjenme decirles Incluso esto no lo he platicado con mi esposa Apenas se lo voy a decir Pero se lo voy a decir a usted Es nuevecito <ríe> Sí, aquí lo voy a estrenar. Si sí, cada año tiene 365 días uh -huh. Y recibimos entre 5 y 10 correos Mínimo Todos sí, los días Sí. Y quiero más poner 5 ¿Cuántos correos pueden ser en 365 días? Nomás 5 correos. Hay días es que son mucho más, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Quiere decir que... Como 1.700 y... y 1.600 por de, de, Probablemente, la mano. probablemente ahí llega a los 2.000. ¿Verdad? Ok. Pero tenemos más de 6.800 suscripciones. Mil suscripciones. 6800. mil Ah, seis mil. Wow. Si 6, son suscrip... estas, las suscripciones, ¿cuántos correos habríamos recibido? No, pues muchísimos. Entonces, son miles de correos. Muchísimos. ¿Y saben qué me dicen las personas que nos escriben para que les apoyemos con la oración? Número uno. Uh -huh. Va en parte más o menos. Problemas de matrimonio, finanzas. Finanzas, problemas de matrimonio. Así es. Y luego hay drogas, hay eh, violencia, hay. Otros problemas, y eh, familia. Temas, uh -huh. eh, pero los dos más importantes, que son los mayores de, de los correos que recibimos, son esos dos temas: finanzas y matrimonio. Matrimonio y finanzas, y una cosa lleva a la otra. Sí. Sí, sí. Porque muchos matrimonios tienen problemas por las finanzas. Por las finanzas. Y entonces ahí es donde se complica. Así es. Entonces, Manuel, digo, yo quiero que se quede hasta el final porque vamos a estar hablando de cosas bien interesantes. Analizando, sí. Que se puede usted quedar total, pero total y extremadamente sorprendido con lo que puede suceder, con lo que vamos a empezar a platicar. Y vamos a hacer una serie. Este es el, el número es. uno de, de, de esta serie. Haciendo cambios. Haciendo cambios. Así y son es. requeridos hacer los cambios. Oh, sí, sí. Mire, Es muy, muy requerido. Ahorita vamos a estar viendo unas láminas. Pero yo quiero que ponga mucho cuidado y ponga mucha atención. Por eso le digo, quédese hasta el final, por favor. Uh -huh. Uh -huh. Y le va a poner que, que le gusta y se va a suscribir. Así ¿De es. ¿De acuerdo? Y compartir. Y, ah, y compartir. Todo, y compártelo cuando menos con cinco. Así con cinco es. personas. Ok. Vamos con la primera lámina. Ok. Aquí le damos la bienvenida. Así Pero es. lo estamos aclarando bien, bien definido. Solo para personas que sí desean un cambio en su vida. En su vida. Si tú lo quieres, vas a tener que continuar. Así es. Si bien. no lo quieres, pues no más poner que te guste y, y te vas. Así es. Pero sí, si bien. quieres un cambio en tu vida. Te damos la bienvenida. Claro, te decimos, le damos la bienvenida. Hace? ¿Por qué? Porque si deseas un cambio en tu vida, entonces hay que buscar soluciones. Las soluciones, correcto, correcto. Y las soluciones, vamos a mencionar algo nosotros de eso, porque pues es una serie. Sí, así es. Así que espera varios videos. Escríbenos, escríbenos a tspf.info.com. punto uh -huh. ¿Sí? Ok. Entonces. Vamos a estar leyendo esto. Tú lo puedes estar viendo ya en tu pantalla. Así es. Solo para personas que sí desean un cambio en su vida. Bien. Existen diferentes formas de ganar dinero. ¿sí? Así es. Sí existen diferentes formas de cómo ganar dinero. Así es. La número uno, ¿cuál es? La número uno es Tony. la más conocida y popular que es trabajando para otros. Trabajando para todos. Toda la inmensa mayoría de las personas de este mundo ¿Sí? trabajan... En alguna empresa, en alguna compañía, trabajan para alguien. Sí, sí, así es. Desde la persona aquella que va y, y trabaja de doméstica en una casa, el que anda eh, a, haciendo cualquier, cualquier, cualquier tarea, actividad. actividad. actividad. Uh -huh. Desde ahí así hasta es. el empleado más grande que pueda existir o el directivo más grande que pueda existir. Correcto. Desde ahí hasta allá, ¿verdad? La número dos. La número dos. Es otra forma, eh, es teniendo una profesión y vivir de ella. Ok. ¿Qué es tener una profesión y vivir de ello? Bueno, pues vamos a decir un contador, un médico. Eh, pues hay, hay tantos profesiones, un arquitecto, um, un, odontólogo. un ingeniero, cual, cualquier profesión. Que ya fue a la universidad, sí. estudió, se preparó y ahora vive de, vive. de, de aquello que estudió. Exacto, ¿verdad? así es. Okay. La, número tres. la número tres. Desarrollar un oficio o habilidad y vivir de él. Ese es okay. otro. El desarrollar un oficio, pues por ejemplo, estudió para la mecánica, estudió para la carpintería, la carpintería para la soldadura, para la construcción, eh, para la cuestión de la... De, del, de, del internet, de, de, de las computadoras, en fin, hay miles, miles de, de, de oficios. Como electricidad. Hay, También tal. electricidad, hay miles, refrigeración, plomería, en fin. Plomería, en fin Muchas en fin. cosas. Cuarto. El número cuatro. Ok, tener su propio negocio establecido. Ok, hay muchos tipos de negocios. Hay cientos o miles de, de, de, de tipos de negocios. Sí. Vamos a decir, una taquería. Una de tortas, una panadería, una un panadería, salón de belleza, sí, eh, un una peluquería uh -huh. eh, en fin, hay, hay una infinidad. Usted sabe muchos negocios, ahí cerquita de su casa hay uno o hay Así varios. Así es. Ok. El número 5 También siendo un empresario. Uh -huh. Bueno, eso ya es otra categoría. O, otro nivel. Sí. Los, los empresarios grandes, pues tienen sus fábricas, tienen sus grandes talleres, que tienen sí. eh, fabrican, eh, en fin. Y los inversionistas. Los inversionistas, eh, esos así que, es. Que, Eso hay que investigarlos, ¿eh? porque tienen mucho capital y hacen lo que quieren con el capital. Sí. No pueden invertir en edificios, en casas de, de renta, en apartamentos. Ajá. Lo pueden poner en la uh -huh. bolsa, <coughs> o poner uh -huh. una parte aquí, otra acá y otra por allá, y pues se pueden dar muy bonita vida, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, esto es una pequeña gama nada más de oficios que existen, o, o, o de actividades, De actividades, ¿verdad? claro. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Si nosotros, tú, yo y cualquiera quiere... Correcto. Mejorar su condición. Correcto, así es. Ok, vamos a la siguiente lámina. Ok, las formas más comunes de ganar dinero son el plan A. Uh -huh. Es trabajando para otros. Exacto. El plan A es tener un, saldo, un, un salario. Un salario. Un salario, un, un ingreso fijo. Así que es. Siempre lo tienes y ese es tu plan uh -huh. A. Entonces es trabajando para otros. En lo que sea, hay miles de, de oficios sí, o, o de formas de, de, de, de, sí. de tener un salario. O tu propio negocio establecido. Tu propio negocio Ya sea un salón de belleza, un restaurante, una peluquería, una panadería, qué, qué sé yo. Son uh -huh. muchos los que hay. Taller mecánico. O, o bien desarrollar un oficio. Ahorita decía mi esposa, un, tener un buen taller mecánico, tener una uh -huh. empresa de pintura. Eh, tener una herrería que tenga bastante capacidad, Así eh, es. en fin, hay, hay muchos negocios dedicarse a, sí. a la plomería una, de una manera profesional, una florería, eh, a, en fin, hay, a la costura, hay, sí. hay muchas cosas, ¿no? Pero nosotros estamos aquí tratando de darle más o menos ideas de lo que hay que hacer y de lo, que, y de que, lo que se puede hacer. Así es. ok Vamos a la siguiente lámina. Las, Las formas, formas más comunes de ganar dinero extra. extra, extra. Esto Este ya es aparte de tu trabajo. De su plan A. Uh -huh. Este claro. ya empieza el plan B. El plan B. Así el plan es. B. Si tú no, no, no lo sabías, es lo extra. Es lo, extra. lo adicional. Así es. Tú tienes tu salario ya. Tienes tu ingreso ya. Pero de esto me falta un poquito más. Y tú tienes, por decir, dos, tres horas eh, al día uh -huh. que tú puedes realizar eh, esa actividad, pues la uh -huh. vas a hacer. Eh, exacto. Eh, entonces, pues está bien, ¿verdad? Porque quieres ese extra, ¿verdad? El, el empujoncito extra para sacar... Déjame hablar en dólares porque estamos acá en Estados Unidos. Sí. Quieres ganarte 100 dólares extras, 200 dólares extras, 300 dólares extras, 500 dólares extras... ¿Por qué? Porque te compraste su, un Para un, pues, acabar un, de cubrir un, las necesidades. Lo que te hayas querido comprar o uh -huh. porque quieres comprarte algo. También. Una, un plan falta. de ahorro, por decirlo. O un, un plan de ahorro. También. En fin. Cualquier cosa. Entonces, el plan A ya lo tienes definido. Los que están en el empleo ya. En el empleo. Los ya. que ya están ganando dinero semana a semana, quincena a quincena Correcto. o mes a mes. Así es. O decena a decena, dependiendo en de dónde trabajes. Uh -huh. Ok. Pero el plan B es el extra. Es para que haya ese excedente. Ese excedente. Es, ese adicional. Para que no estés tan apretado ahí y no, no alcanza. Uh -huh. e exacto. E entonces, nos quedamos aquí. Ajá. Uh -huh. Ok. La forma más común de ganar ese dinero es... Pues haciendo algunas manualidades. manualidades, hay muchas mujeres que hacen pastelitos, tamalitos taquitos. Hay eh, quienes hacen eh, este costuras, costuras, costuras? Sí. arreglan vestidos, arreglan vestidos los, los, pandas, los, los pantalones, pantalones, qué sé yo, ¿verdad? Eh, o, o tienen o desarrollan un oficio en sus tiempos extras, exacto. Eh, pues que, que hacen, pues maquillaje. Eh, peinan... Sí, eh, cortan eh, el pelo, eh, o sea... En fin, a, a, no, no, no sé, hay, hay una infinidad de, uh -huh, de actividades uh -huh, a, a desarrollar. Vamos a la siguiente lámina. La mejor forma de ganar dinero extra es el, el plan B, uh -huh. es convertirse en un empresario independiente, paso a paso. Ok, ah, convertirse... En un empresario, o sea que se requiere mucho dinero pues Va a ser digo. un empresario independiente. Pues yo te digo que no antes de, de, de ir a la cámara. Sí, no, no, no. Y dice que paso a paso. Mira, hay un dicho por allí que paso a pasito sí. se llega lejos. Sí, ¿verdad? Sí, paso sí. a pasito se llega lejos. Si te abres una carrera rápida. A la cuadra ya. A las dos cuadras ya va sacando la lengüita. Sí, sí, sí. A las dos cuadras ya, ya, ya, ya ni llegaste. Ok. Es, es una es. manera de cómo decirlo, ¿no? Claro. juego tú corres millas y millas o kilómetros y kilómetros. Pero no estamos hablando de. No. de es de la gente que, que, que sí no quiere. tiene esa preparación. Exacto, sí. Pero como como nosotros, que no tenemos esa preparación de sí. andar correteando y cosas por el ajá, estilo. Ajá, okay. Ajá. ok. Entonces. ¿Cómo poderte convertir en un empresario independiente? Hay varias formas, hay varias maneras. Y desafortunada, pero muy desafortunadamente, uh -huh. a veces muy mal interpretado algunos programas que existen, sí, algunos sí. sistemas que existen. Uh -huh. Y uno de los puntos bien importantes, porque... A veces la gente tiene miedo en meterse en algo nuevo, en algo desconocido. Es porque van y consultan con quien no deben de haber consultado. Sí. Le dicen a la comadre, le dicen a la tía, le dicen a la prima, le dicen al conocido, pero no están yendo con la persona que tenían que haber ido. Claro. ¿Verdad? Es como cuando en lugar de ir con el médico a consultar, Van con alguien que dice ay qué bueno para tomar para, para esto. ¿Verdad? Sí, pues sí. Pues tómate un tecito, tómate esto, tómalo otro. En fin. Es que remedio. Entonces, a veces funciona, a veces no funciona. Uh -huh. A menos que sea algo muy bueno, muy excelente lo que te están recomendando. Claro. Pero si la persona a quien le estás preguntando no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento, uh -huh. pues ¿qué que no, pues, te diga? Ok. Claro. Vamos para allá. Deja ponerte la siguiente lámina, por favor. El de convertirse en un empresario independiente paso a paso. Que este sea su sueño para hacerlo una realidad. Si estamos hablando de cambios, algo tenemos que hacer para poder lograr los objetivos. Así es. Por eso hemos puesto en esa lámina que tu plan B sea el convertirse en un empresario independiente no importa que sea paso a paso lo importante es que lo empieces correcto pero que esto sea su sueño o que sea tu sueño para hacerlo todo una realidad quiere decir que lo vas a empezar a hacer y no le vas a aflojar el paso sí tiene que, que, que, que tener la, la constancia, la, la, la constancia el, el anhelo, el deseo de sí querer salir, a, a salir adelante a, así y, es. y para eso pues hay que echarle ganas tienes que, que hacer un, un, un tiempo para aprender como los niños que van a la escuela los niños que van a la escuela son siete horas o ocho horas pero todos los días de lunes a viernes así para es. poder aprender y pasar de grado. Uh -huh. Entonces. Y no va nomás un día o una semana o, o un mes. No, no, no. Se lleva años. Se lleva años. Se lleva años. Correcto. Eh, con excepción de los muy genios que se pueden brincar de grados. Uh -huh. Pero esos son los genios. Sí, sí, son pero unos no es de otros. todos. No, no, es de todos. Esos no es no de es. Todo. Son uno de no sé qué tantos millones. Así es, okay. así es. Entonces Yo quiero que me escuches bien Mi amado, mi amada Antes de que tomes Pues una idea equivocada De lo que estamos tratando de hacer ¿Por qué lo estamos haciendo? Por la infinidad de correos Que recibimos Es, es una infinidad día de correos Día a día a día Todos los días Todos los días estamos recibiendo correos Todos los días, todos los días, todos los días Entonces Cuando yo entro aquí a... a a mi tableta o a la computadora A mi laptop Para checar Yo todos los días checo los correos A veces lo hago hasta dos A veces hasta tres veces Porque en ¿Para? mi teléfono En mi teléfono siempre me indica Cuando estoy yo recibiendo un correo y A veces suena una sí. vez y otra vez Y otra vez sí. Digo ay Dios mío Bueno es que Así está. Es mucha, la, es mucha la, la necesidad. Sí, sí. Definitivamente. Así es. Entonces, nos pusimos de acuerdo, mi esposo y yo. Mira, nosotros ya somos personas adultas. Muy adultas, sí. Ya ya ya tengo 75 y meses. Uh -huh. Mi esposa es un poco más joven. Pero ahí la llevamos. Pero ahí la lleva. <ríe> no, no, es más que tres años menos que yo. <ríe> Mira, está guapa, ¿verdad? Ah, gracias, gracias. <ríe> Pero, Pero, fíjense, a los 75 años estamos con el ánimo como si tuviéramos 20. Bueno, 20, 25. 20. Porque, sí. van tan, tan, tan Porque Dios nos da una capacidad, una sabiduría, un entendimiento y unas ganas y un deseo de querer. Un deseo. Amén, así es. Antes de empezar aquí. Estábamos orando a Dios. Oramos, siempre oramos a Dios. Para que cada palabra que saca de nuestras bocas puedan ser con un efecto lleno de bendición de parte amén. del Altísimo. Sí, amén, así es. Tenemos así muchos es. años en el camino de Dios. Y lo menos amén. que podríamos hacer es pedirle al Perfecto. Altísimo que nos dé la bendición para poderla compartir con ustedes. Que nos dé la sabiduría, el entendimiento. Porque si no, no, no estamos bendecidos, ¿cómo te voy a bendecir? Así es, así es. Entonces, esa es una de las razones principales y fundamentales. Uh -huh. Y nos hemos preparado, nos estamos preparando, estamos aprendiendo más todavía para poder compartir con ustedes, a través del taller de superación personal y financiero, la mejor estrategia para que tú puedas ser un empresario independiente. Así es, vemos la necesidad que hay. Y déjame decirte, me han motivado muchísimo algunos videos que hemos visto últimamente, que no hay razón por qué no hacerlo. Correcto, así es. Pero va a depender mucho de la entrega, del entusiasmo El deseo que te... y del que tú te pongas las pilas como decimos en el rancho para que te hagas un emprendedor así es por es eso un, es un tiempo empresario. de hacer cambios ya Correcto. es tiempo de hacer cambios ya si tú no haces cambios pues te vas a quedar como estás así es definitivamente y eh, déjame poner otra lámina si sí es, es tal de, de, de, déjame poner primero esta. Ok. Tal vez te preguntes ¿qué puede hacer una persona que siempre ha trabajado en una oficina o una bodega o cualquier otro tipo de, de empresa donde estás trabajando como empleado? Uh -huh. Pues ponerte las pilas, como sí, se correcto, dice por allí. Así es. Preguntar y echarle ganas. Es, es Porque siempre hay más de una salida Claro que sí O tal vez te preguntas sí, ¿Qué puede hacer una persona Que no tiene ninguna experiencia En negocios propios? Es verdad sí. esto No toda la gente tiene esta experiencia No, no, no. Nosotros tenemos algo de eso y lo que tenemos de experiencia, lo queremos compartir. Así es. Simple y sencillo, sin más poner eh, más eh, moñitos ni nada de esas cosas. Uh -huh. O tal vez te preguntes. Pero, ¿cómo yo me puedo convertir en un empresario independiente? Si tú te hicieras esta pregunta, te voy a decir, fácil y sencillo, no complicado. Uh -huh. Pero tienes que dedicarle tiempo para aprender. Mi Así esposa es. les mencionaba ahorita de, de los niños que mandan a la escuela. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo se pasa una criatura en la escuela? Sí, sí, no, pues... Y estoy hablando de la primaria, son seis años. Luego la secundaria, la preparatoria sí, y los que van a la universidad, pues siete los, los años desde la universidad. Y cuando una persona sale de la universidad, no sale preparado <coughs> para emprender su propio negocio como, como no, lo que estudió. exacto. Fíjate, no sale preparado para eso. ¿Por qué? Porque no hacen empresarios en las universidades. Sí, les dan nociones, pero aún ni los mismos maestros tienen esa experiencia. Bueno, porque que... si la tuvieran, ellos fueran empresarios y no, no, no maestros en un momento sí. dado. Aunque claro, el, el maestro nunca estorba, es, es, es bueno para no, no, claro, hablar, ¿verdad? Claro. Pero, pero sí, es, es, eh, es muy importante poder saber cómo puedo ser yo un empresario una empresaria. Sí. Me recuerdo haber escuchado a un exdirector de una universidad. Y por eso lo comenté lo que dije ahorita. Ajá. Y es que hay, hay veces que que no se sabe más allá de lo que es la cátedra sí. ¿no? o, o, o la, o la, la, la materia o la, o la clase que se da. Claro. Pero como que no se sabe más allá. Y a veces uno se hace preguntas y nosotros a veces hacemos preguntas para poder saber hasta dónde. Pero, Correcto. Pero si sí. no haces tú cambios, mi amado y mi amada, uh -huh. Si no rompes los paradigmas que, que te han atado quizás por años o por uh -huh. generaciones. Así es. Inno y no te innovas, uh -huh. te vas a quedar como estás. Así es. Por eso el tema es solo para personas que sí desean un cambio en sus vidas. Haciendo cambios, así es. Porque si tú no haces cambios, yo no hago cambios, y no nos innovamos, nos quedaríamos como estamos. Sí, Mira. sí definitivamente así es. Nosotros en la cuestión de los videos No te imaginas la cantidad de cambios que hemos hecho uh -huh. Y no estamos Para nada contentos con lo que estamos haciendo Todavía ¿Y sabes por qué? Porque hay unas cámaras preciosas Hay Así unos equipos es. preciosos Que puede uno hacer Toda una programación Preciosa. tipo Como la televisión Que está establecida en, en los países Así es y se puede hacer uh -huh, claro En pequeño pero se puede hacer se puede igual hacer. Y a nosotros ya nos falta mucho Entonces ¿Qué se puede hacer? Cambios, cambios No estamos haciendo los cambios. Cambios, los cambios Estamos preparándonos más A esta edad estamos preparándonos todavía más Para dar más Así es Estamos correcto, preparándonos para, más Para, dar, para más. dar más Yo no me quiero ir de esta vida sin haber dejado un legado. Sí, porque es cierto, es cierto, muy importante, eh, porque hay, hay personas jóvenes que ya para los uh, 30 años, 40 años... <risa> Nada si más, hoy nos decía una persona... Se sienten ¿verdad? viejos, ya, ya, que ya no tienen mucho que hacer. Imagínense, entonces, ya estamos casi para terminar. Pero tú ves esa lámina. Desde el plan, el plan B, estamos hablando de hacer cambios. ¿Qué prefieres tener? ¿Un bochito? Bueno, en México le decimos así, los Sí, Un Volkswagen. Viejito. O quieres tener un carro más grande, con más lujo. ¿Qué prefieres tú? ¿Tener esa casita chiquita? O tener una casa mucho más grande más donde cómoda. puedas vivir uh -huh. más cómodamente. Así es. Tú y tu familia. O de que cada quien tenga su propia habitación, incluso hasta su propio baño. Así es. O que está ahí amontonadito, ahí toda la familia en un cuarto, dos cuartos, tres cuartitos. Entonces, y la pregunta es esta. Y, y, y lo escuchamos de una persona que, mi respeto. Así es. Dice... Tal vez el que tiene ese carrito bochito y el que, O el que tenga el otro carro más grande O, o de más lujo A lo mejor fueron hasta vecinos uh -huh. A lo mejor fueron a la misma escuela Sí, que por qué no Pero uno Hizo un plan B perfectamente bien uh -huh. Y el otro se conformó con su plan A Exacto el, La casita igual El que se quedó y conforme Con la casita uh -huh. Nunca pensó y nunca soñó y nunca se quiso superar para tener una casita más grande. Uh -huh, exacto. O una casa como esa que estás viendo tú allí en la imagen, en esa lámina. Uh -huh. Entonces, pero son personas que tienen el mismo tiempo. <coughs> Perdón. Sí, sí, así es. Tienen las mismas 24 horas del día ambos. Uh -huh. Exacto. Tienen... Quizás la misma preparación O uno se ha preparado un poco más que el otro Porque quiso superarse Quiso salir adelante O porque se hizo cambios Se innovó uh -huh. Y se mejoró Entonces ¿Por qué a veces nos conformamos con tener un carrito En lugar de poder tener un buen carro? Un mejor carro, claro O en lugar de tener una casita Tener una mejor residencia yo estoy contento con lo que tenemos y estamos luchando también por ello. Así y por es. eso me atrevo a decírtelo. Vamos juntos Así a luchar es. por mejorar. Pero vamos a ayudar a otros a que mejoren también. Claro, claro que sí. Es, es. Yo quiero que tú te preocupes por, por mejorar. Yo te quiero ayudar a mejorar y yo también quiero mejorar. Así Aún es. más. No importa la edad. Así es. Se lo estamos poniendo como ejemplo nosotros mismos arriba de los 75 años ya y aún estamos pensando en esto y platicaron mi esposo y yo cuántas gentes de nuestras edades ya están en los lugares de, de atención médica sí, sí, o, o nursing no. homes o, o asilos o andan vagando por, por la calle y gente hasta incluso más joven que nosotros sí, sí, gente joven y nosotros estamos todos con el mismo entusiasmo de hace dos años, tres años, cinco años, diez años, veinte años atrás, queriendo siempre ayudar y servir. Siempre Pero nunca ayudando. lo hemos hecho de esta manera, no. como lo estamos haciendo ahora con los videos. Exacto, así es. Entonces, mi amado, mi amada, yo quiero que pienses, ¿cómo quieres estar? Si vamos en el carro, ¿cuál carro deberías tener? Y no por ego ni mucho menos, no, no, no, por, no. porque lo puedas adquirir. Claro que sí. O la casa. Entonces, queremos sí. hacer algo por ti, si nos lo sí. permites. En el taller de superación personal y financiero, vamos a dando pláticas vía internet. Uh -huh. Pero necesitas escribirnos. Así es. Necesitas escribirnos. Si no nos escribes, no podemos hacer nada por ti. Correcto. ¿Qué tienes que hacer? Danos tu nombre completo por favor. Danos tus datos personales para podernos comunicar contigo. El nombre completo, el correo electrónico, el Yahoo, el Hotmail, el Gmail u otro, ¿verdad? El, tu teléfono celular y, y de casa. Eh, dirección de Skype. Eh, y también la ciudad de residencia y país. No me digas, pues yo vivo en Colombia. Ay. Colombia es muy grande. Claro. Hoy yo vivo en México. Yo pues vivo en David, Estados Unidos no no. no, no. Dime la ciudad y dime el país. Sí. No me des la dirección de tu casa. No, no, no, no, no. Pero sí, dime en qué ciudad vives y en qué país. claro Y mándame el teléfono y también la dirección de Skype si tienes. Sí, para que haya la comunicación. Y si no, vete preparando para eso. Pero escríbenos. Queremos ser de ayuda y queremos ser de bendición. Así es. Por eso les decía que se quedaran hasta el último. Sí, sí, Únete, Únete a este plan si deseas salir adelante. Este es un proyecto que lo queremos lanzar a nivel mundial. Así es. A nivel mundial. No importa dónde vivas. Por eso queremos saber la ciudad y el país. Y con Skype lo podemos hacer. Tenemos otras formas de cómo hacerlo. Tenemos por lo menos dos, dos formas más de cómo hacerlo. Así es. Entonces. Eh, ya le daríamos los, los links y todo eso para poder entrar a una videoconferencia y todo eso. Correcto. Pero, pero, pero es bien importante que tú nos escribas. Muy importante, así Y ahí es. abajito, aquí abajito, también está lo de la página oficial que tenemos mm. de rafaelidatv.com. Así es. Escríbenos, por favor. Dinos. Y si necesitas de la ayuda espiritual también, te la vamos a brindar. Si Necesitas es. también de la oración, también lo podemos hacer por ti. Claro que sí. Pero es bien importante, mi amado, mi amada, hacer cambios. Se necesita hacer cambios. Vamos a hacer cambios. Y el último cambio que vamos a hacer en esto es, vamos a orar. Yo quiero que Dios me bendiga para bendecirte a ti. Y qué Amén. mejor Amén. que a través de la oración. Padre, le adoramos, Alabamos le bendecimos. Su nombre, señor. Honramos y glorificamos su santo nombre, sí, Señor. Sí, Padre, gracias, Señor. ¿Cómo Palabra no pedir, Padre ]idad. Santo, por tantas personas que nos están pidiendo sí, señor. que se les ayude con la oración? Porque sí, no tienen un sí, empleo, señor. o porque les falta el dinero, o porque no tienen ay, para Padre pagar. Santo. Toque, señor, señor, toque estas vidas toque vidas, toque corazones señor. toque sus corazones el ánimo y, el deseo, y ponga el en ellos Señor el todo, coraje, todo el anhelo todo el coraje, señor, todo el deseo señora, toda la si pasión sea, por hacer si algo nuevo santo, y algo diferente en si sus vidas señor, un y que podamos decirles el cómo y, vidas, y qué hacer padre. mi Dios sí, señor, para sí, su honra para su gloria santo, y para si su sea, alabanza señor, porque lo único que queremos, Señor es bendecir, su hijo amado, y a ti te Jesús. digo mi amada, a ti te digo mi amado, sí, recibe la bendición, en el así nombre del es. Padre, recibe en el nombre del Hijo, y del Espíritu padre, Santo, y del Espíritu aleluya, Santo. Sí, amén. Amén. Amén. amén, Dios me les bendice, y así es, esperamos que usted reaccione de una manera positiva, y vamos a hacer cambios, ¿Qué te parece, así es, Espero tu correo. Esperamos tu correo. Bendiciones para todos. Y compartan. Póngale ahí me gusta. Y regístrese. Comparta estos videos. Así es. Bendiciones.